Hola a todos y bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede afectar el uso de las tecnologías en la salud de tus hijos? Hoy vamos a hablar de este tema. Según el último estudio de Kaiser Family Foundation, el 18% de los niños menores de 2 años consumen vídeos en dispositivos móviles. Y desde Gaptain nos preguntamos, ¿es conveniente que niños tan pequeños hagan uso de este tipo de tecnologías y qué consecuencias pueden tener en su vida y en su salud? Resulta que la postura que adoptamos cuando estamos utilizando un dispositivo móvil hace que nuestra cabeza, que puede pesar entre 5 o 5 kilos y medio, pase a pesar unos 27. Eso supone y expone a nuestro cuerpo una cantidad de tensión que no son naturales y por lo tanto tienen muchísimas consecuencias, entre ellas cefaleas, afectar a la curvatura natural de la espalda y del cuello, pueden provocar incluso hernias discales y por el hecho de someter nuestro cuerpo a una postura forzada y que no es natural puede afectar al sistema respiratorio y digestivo. Pues puede parecer exagerado, pero es una realidad. Como hemos dicho, cada vez más niños y en edades más tempranas hacen uso de las tecnologías. Por eso desde Gaptain hacemos muchísimo hincapié en la importancia de una correcta educación digital y de que seamos conscientes de la repercusión que un excesivo uso de las tecnologías puede tener en nuestros hijos, pero también en nosotros. A continuación te dejo por aquí un vídeo donde te voy a dar consejos para evitar las consecuencias nocivas de adoptar una mala postura cuando utilizamos nuestros dispositivos móviles. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.